Amigo, amiga Craniana, somos nosotros del ¡El poder del rock! Y estamos aquí para darles saludos Empecemos con los saludos bonitos a todos ustedes Y el voz dirá con su hermosa voz ¡Feliz semana! <risa> Pásensela chido Disfruten su semana, no importa que sea lunes, siempre es un buen día para echarles madre. Bueno. Ah, ah, no lo juega. tiene por qué ser el trabajo aburrido, agobiante, nada cabrones. Echarles madre donde estén. Eso sí, no se pasen de verdad porque los pueden correr, mis niños. <risa> No, mis hijos, no chupen el, el lunes, porque luego vale verte el martes <ríe> y el miércoles también, porque empiezan a si curar. Vale? Vale, vale. Pero si echen desmadre, no, hubo tienes que chupar para echar desmadre, o si carlitos. Pues yo no dije chupar qué, güey. Ah, no, pues entonces no. no lo lo entonces prisa, prisa. Es mamar. Ah. No, mi niño, ya van a empezar a, a tus lugares, cabrones. <ríe> Pásense la chingona la semana de veras, la echando desmadre y terminenla igual, porque quien no se divierte pierde. Pierde. En años de vida, salud, todo. Siempre hay que estar contentos, echando harto desmadre, escuchando música. La pinche música que hace. Alimento el alma. Fuerza, mm. claro. poder, tocho. Como decía Benos Rey, la música viva siempre es mejor. No. No. Claro, claro, claro. Así es, mi niños. <risa> eh, pues un abrazo de nosotros, los cráneo, a todos ustedes. Y a las chicas, un beso. <risa> eso, martes, bien. nosotros somos... Gracias. Gracias. El poder del rock. Y nos vemos en la que sigue. Chao. Chao.